vamos a inhalar profundo relajando conscientemente todo mi cuerpo inhalo paz y al exhalar relajo suelto Tensión. poco a poco me concentro en respirar profundo y exhalar Entre más, concentro mi atención en inhalar paz y exhalar soltando. movimiento del pecho es como las olas del mar un movimiento rítmico Así poco a poco, voy observando mi propio ser, primero mi respiración. visualizar como si tuviera un termómetro de felicidad, y si ese termómetro me lo pusiera ahora, debajo de mi lengua, para medir mi nivel de felicidad, ¿cuál sería? el nivel de mi experiencia de felicidad ahora observo sin juzgar Hacemos tan dependientes que todo nos influye y nos alejamos del ser. Sí, me alejo de mí. Así que suavemente, poco a poco, voy a recorrer el camino mental hacia el hogar interior. Amém. espacio interior donde estoy al salvo Es espacio interior. Todo es limpio. Todo es sencillo. Es donde puedo estar con el propio ser. De forma descubrir el auténtico ser el ser original el alma cuyo escultor fue la fuente divina Dios En este momento en que no necesito pensar en nada externo, al fin quiero no volver a conocer quién soy. Sentir lo verdadero, sutil, constante, eterno, porque soy la misma alma de cuando tenía un mes, tres años, sino yo y yo solo puedo ser lo que soy yo hay tanto en mí por la esposa. cuando no estoy resolviendo la vida de otros, al fin puedo con amor conocer más profundamente acercarme en paz a la alma a la luz que está siempre en mi interior dejo de buscar afuera las respuestas que en realidad Gracias. acepto todo de mi ser todo es energía todo lo que está en mí tiene que estar la luz y la sombra todo crea el cuadro de mi interior no rechazo ninguna parte del ser en el autorrespeto de ser luz, de ser eterna, de ser creación divina, del alma suprema. las expectativas o deseos que tengo en otros en buenos deseos y sentimientos de amor de bondad y no tomar la energía del resentimiento, la ira la transforma pura con Dios logrando poner un hábito un punto final a ese deshaciéndola cuán agradable deshacer de mí sentir al alma entrando a la dimensión de luz de paz de pureza del ruido de lo material de los deseos libre de todas las expectativas soy luz soy un alma Libertad, sintiéndome absolutamente liviana, sintiendo la suavidad del silencio, llenar el corazón. serenidad, calma, luz. y en este espacio tan confortable, con un brillo de pureza tan hermoso, puedo atracción hacia este centro donde está la luz más maravillosa multicolor radiante del ser supremo y al igual que una polilla no puede evitar sentirse atraída hacia la luz yo el alma siento como el brillo de pureza y amor de la luz que irradia el ser supremo atrae completamente a mi ser Me siento tan cerca, su luz envolviéndome totalmente, mi mente se llena de esa luz, profundamente paciente. Haciéndome sentir protegida, a salvo, libre, siendo todo lo que soy. este profundo silencio puedo entender cómo durante el día he recibido tantas influencias externas de situaciones de relaciones, incluso de mis responsabilidades que generaron tanto ruido, confundiéndome, creando tantos sentimientos diferentes, tantos pensamientos errantes. que llegué a confundirme, a cansarme, y a no entender. Pero en este segundo, mi mente está tan cristalina como las aguas de un manantial el silencio el amor la aceptación del ser supremo poco a poco han ido limpiando mi corazón llenando mi mente de paz hasta nada de ese ruido puede permanecer y por unos instantes me permito disfrutar del placer de la alivianez de la satisfacción que trae el profundo silencio espiritual como una medicina de paz de luz disfruto esta cercanía natural esta protección del alma suprema para mí donde vuelvo a estar libre a estar bien a disfrutar de la paz que trae Que cese de todo ese ruido. Como un silencio rojeante, refrescante. silencio me da fuerza en mi interior y esta conexión amorosa cercana Ser supremo me hace sentir desde lo profundo en esta quietud absoluta quién soy en realidad sentir como esta energía espiritual soy en mi estado original eterno mis cualidades únicas especiales son paz alegría Amor Sabiduría Paz profunda Yo Soy un alma capaz Originalmente sabia en el silencio, logrando apaciguar el ruido de las dudas, limpiando el miedo. sentir que no soy cualquiera soy un alma estable un alma originalmente pura dejo que esa claridad Que de la intuición despierta, sabiendo que soy capaz de resolver, de afrontar y superar lo que sea este silencio, paz profunda estabiliza tan fuertemente dentro de mí que logro cambiar esas dudas en certeza, en confianza, en libertad. No dependo de nada ni de nadie. Soy lo que tengo que ser. Soy capaz de resolver lo que se necesita. Y con esta estabilidad puedo también traer luz a otros visualizo en mi corazón a esos seres cercanos a mí que siento necesitan de esta claridad los visualizo como las almas capaces las almas originalmente pacíficas, las almas cercanas a la fuente suprema, las veo llenándose de esa alegría, liberándose de lo que sea que les causó sufrimiento visualizo volviendo a estar bien y siento desde lo profundo de mí que realmente van a estar bien son almas capaces iguales que yo Siento desde lo profundo que cada alma en este mundo tiene esa fuerza invisible esperando a ser despertada. Sintiendo mi propia fuerza latir viva. Estable, en libertad poco a poco regreso a sentirme de nuevo en el cuerpo completamente tranquila en una calma suavemente mis manos y mis pies vuelvo al aquí y a la hora para terminar esta experiencia salió coraje coraje de valentía verdad no enojo dice necesitas coraje para que lo más que uno necesita valentía en este mundo a ver, a ver si es lo mismo que, que dice aquí. Necesitas coraje para ser fiel a ti mismo en el mundo artificial de hoy en día. Esto no es poca cosa. Por el contrario, el verdadero propósito del estudio espiritual es devolvernos ese coraje. El coraje para ser fiel a aquello en lo que crees.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 que tiene dificultades en creer en su propio ser elevado. Otros simplemente no creen más en el futuro. La realización del ser elimina las dudas. Mi naturaleza original es la paz y no soy un esclavo de los rasgos de mi personalidad pues yo soy su creador. Soy a la vez un espectador y un actor en la obra de la vida. Todo lo que sucede es beneficioso. Y a medida que incorpores estas verdades en tu vida, ya tu coraje nunca te fallará.